Hey, hey, y hola los que más bien o no, como gracias a los que han visto los videos, a los que se han suscrito al canal y a los que comentan Oiga, estoy, punto especial, hoy estoy en Dallas y estoy en el monumento, estoy en Deadly Plaza que es donde está toda la conmemoración al asesinato del presidente John F. Kennedy ahí lo mataron el 22 de noviembre de 1963, ahí está en la placa esta es una placa en conmemoración a él, y bueno, aquí todo esto es en conmemoración pues, a, a John F. Kennedy, de hecho ya creo que hay otro monumento en honor a él, eh, ahorita les muestro, allá se ve una X en el piso, allá fue donde pues, cayó el, el presidente, y en teoría lo dispararon desde ese edificio que está allá arriba, que es ahora una biblioteca pública, en el sexto piso pues supuestamente hay un museo, entonces pues vamos a ver si podemos subir. Allá detrás del edificio está, bueno, desde mi plaza también era considerado antes de lo de Kennedy, pues era considerado el lugar donde se fundó Dallas. De hecho, detrás del edificio del museo. Eh, es, uh, West, West, West End Historical, End. entonces es como el centro histórico de, de Texas acá pues se considera que fue donde fundaron Texas, pues, de Dallas, perdón, donde fundaron Dallas aquí hay una X, yo me imagino que es que el carro paró después del primer disparo ¿cierto? ahí hay unas X y aquí abajo hay otra X no sé si lo alcanzan a ver, ahí está marcada el pavimento la otra X y pues... Eh, los disparos vinieron de ese edificio que está allá detrás del árbol. Otro monumento en honor a, pues, a Kennedy, vamos a visitarlo y después intentemos subir al museo al museo, al sexto piso. Se llama, se llama, se llama el museo del sexto piso, que pues desde donde en teoría eh, Oswald le disparó, desde donde Oswald le disparó a, a Kennedy. Si vieron el video anterior, salí del aeropuerto, bueno, no sé si no, lo publicaré antes o, o después. Eh, salí del aeropuerto de Dallas, de Fort Worth, hasta acá en una hora y me gasté 3 dólares. Y bueno, pues hasta ahora venimos visitando el sitio sin gastarnos, eh, pues nada, los 3 dólares del tren. Vamos a visitar allá la fuente y uh, está la calle Elm. es la calle Elm que pues este es el recorrido del, de la caravana presidencial no crucemos ese, ese edificio parece una iglesia es un museo un sí, un museo dice es, es, uh, all red museum no alcanzo a leer de qué se trata entonces, miren, llegamos aquí, Deadly Plaza, acá, si ¿sí ven, el lugar de donde nació, pues, eh, Dallas. Eh... Y acá este monumento dedicado a los pioneros, de, bueno, acá el, el sitio. Aquí hay un, un mapa de, de, de, de Deadly Plaza, que así es como se llama este sitio. Allá atrás está el, el puente, el túnel. Acá supuestamente desde este edificio de Texas School pues donde disparó Oswald la plaza. Pues en estos, estas mangas que vimos allá, nosotros estábamos acá. Acá ¿sí ven que está la X donde dice donde fue disparado, que ya se las mostré. Y el triple underpass es pues allá donde estábamos eh, viendo el túnel. Y acá que dice en noviembre 22 de, de 1963. John F. Kennedy, el presidente 35 de Estados Unidos, visitaba Dallas y en una parada eh, de Houston Street con Elm en, el, en, la, en la parte West, o sea, en la parte más west, eh, occidental eh, de Elm Street eh, pues fue disparado por un rifle. Eh, bueno, dice que la comisión Warren indica que el rifle disparó desde el sexto piso, cerca de la zona sureste, en la esquina sureste de la escuela de, de la escuela del de de, de Texas School Book, de la escuela de la librería de la escuela de Texas, para poder decirlo así, eh, en la esquina de Elman Houston, en la parte norte el presidente pues murió en, en el hospital de, de Parkland, entonces bueno ahí está la placa conmemorativa, allí estábamos desde allá pues desde allá se, la parte como más cerca que se puede tomar la foto de la, de la X y este es pues como les decía este es a Daly Plaza ¿no? ahí hay otro edificio público entonces en, bueno pues ya sabemos que según la comisión Warren disparó pues allá desde ese edificio ya vamos a ver si podemos entrar y bueno estamos aquí visitando pues un sitio eh, pues ya saben no No es tan chévere eh, pues que aquí fue asesinado pues el presidente Kennedy entonces esto el 22 de noviembre de 1963 debió ser un poco caótico ¿no? dice que es el paso triple si se dan cuenta este puente hay tres, tres lugares para pasar, primero que por eso le dicen que es el, como el túnel triple Esta es la que sigue derecho, esa no fue la que tomó el presidente Kennedy, él tomó, el de, venía, venía, me imagino que venía bajando para allá venía allí, sí, como que iba camino hacia, iba de camino por Elm, así hacia, hacia abajo y esta calle que está acá hasta que, la que estoy ahí haciéndole el pane ahorita esa es Houston y pues supuestamente desde donde disparó Oswald fue desde Houston con Adam desde allá, desde esa esquina entonces, bueno no, no sé si los sentidos de las calles seguirán iguales de 1963 Ay, pero bueno, está esa avenida doble que vienen los dos carriles de allá si se dan cuenta, los, el túnel central el de allá sube para allá y pues el, de, el que está allá por Elm viene de bajada no sé qué dirección será eso si es el norte, bueno, eso debe ser hacia el west bueno, venga, les muestro otra toma de cómo es la calle si se dan cuenta, bueno, esa, esa que está así es Houston esa que viene bajando así por donde van a venir los perros de allá hacia abajo es Elm como les digo, no sé si el... Y era la, el mismo sentido, pues era una caravana presidencial. Si en, en el 28 de noviembre de 1963, pues era el mismo sentido que bajando. Allá abajo están las X. Entonces, miren, acá sobre Houston está el monumento este a los fundadores de, de Dallas, aquí en Desde el Plaza. Supuestamente en ese, edificio, en ese edificio fue donde disparó Oswald. Ahorita vamos para allá. Allá está como el monumento a TNI, y allá por donde están pasando los carros por donde están las personas caminando Allí está la X en el piso donde pues recibió los disparos Entonces bueno, acá era para darles como una, algo, algo más claro de de cómo es la calle porque una de las cosas que me... siempre cuando veía, veía los documentales sobre el magnicidio de Kennedy pues yo siempre quedaba enredado pues con, el, con lo de las calles porque pues yo veía los parques y pues no, pues ya se entiende mejor allá está el puente los tres carriles de el, del costado west y uh, aquí, están los, aquí están los edificios del centro histórico de, de Dallas. Allá dice el, el Museo Mestor, allá me imagino que es una tienda de recuerdos. Y este es, aquí fue el edificio, el... Texas School Book Depository de entonces desde acá fue donde disparó bueno, no sé, bueno, hizo el shot y pues ya saben lo que le hizo al presidente, que es? esta placa la, la hicieron en 1980 entonces miremos a ver por dónde se puede entrar al museo esta es la calle Houston, la que está para allá, detrás mío así, la que viene así y la que viene de allá, la que viene allá atrás, de allá atrás, es eh, M, que eh, se vuelve o se baja por esa rampa para allá, que por allá fue donde recibió los disparos. Yo estoy yendo por allá, por allá estoy abajo, a ver qué va a pasar un carro. Allá por donde viene esa camioneta de gris, así allá recibió los disparos. Y bueno, le dispararon desde este edificio. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver si podemos entrar al edificio. y... Um, Ahí, ahí detrás de otro edificio detrás de otro edificio de allá es el centro histórico acá de Dallas se llama West End bueno, dimos la vuelta hay un parqueadero aquí hay un sitio de parqueo dimos la vuelta, esas entradas están cerradas al edificio y hay que comprar un tiquete para subir al, al museo, se llama The Six Floor Museum el museo del sexto piso entonces, vamos a ver cuánto nos cuesta el tiquete así okay. es que bienvenidos ok parece que sale parece que la entrada es uh... la entrada es dando la vuelta o sea como por la parte de atrás del parque allá está el metro los rieles del metro y uh... es la entrada de grupos ¡Ojo! El museo atiende de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, sí. Entrada principal. ¡Ah! Ya entramos. Estaba haciendo mucho frío y ahora ya está haciendo está haciendo calorcito. ¡Listo! Bueno, aquí dice que nos atienden de 10 a 5. El último tiquete lo venden a las 4 y 15 de la tarde. Oh, si les si interesa venir y esto ¿Estás tickets? Yes. Okay, we could store this for you. Sure. Yeah. Where I have to go? What? Where I have to go? Have to uh, okay. Can I can I take this? Nos dieron con maleta y nos dieron Guardaron la maleta por nosotros, entonces bien, punto para el museo. Listo, bueno, ya descubrí algo. Ya descubrí algo. La entrada vale 18 dólares. dice admisión 18 dólares, señor 16, que son mayores de 65, menores de 18 vale 14, y para niños es gratis la entrada. Hello, yes, for me. Would you like to make a donation to the museum? Not really. It's to be 18 for your total. When you're ready, insert it at the bottom or tap it on the top. Okay. Sugar, you can take pictures, but you cannot take video recording of any kind. Okay, I have to, to turn around my camera? No, no, you can take pictures with no flash. Okay. There is no video recording of any kind upstairs, okay? Okay. Okay. Have to sign? Ah, no. Bueno, ya tengo mi ticket Me costó 18 dólares Pero no dejan tomar videos Solo dejan tomar fotos Entonces, Así que solo les podré tomar unas fotillos Porque no, no autorizan video. Entonces bueno Vamos a ver qué nos encontramos Al llegar al sexto piso Que es el lugar desde donde Oswald Le dispara al presidente Kennedy hay un camino con imágenes de ese día a cada lado, son muy impactantes, son las que hemos visto en todas las películas y documentales sobre ese día, pero ya verlas con tus propios ojos es otro cuento, y es más impactante aún, porque las tienen en orden cronológico, porque puedes ver desde minutos antes de los impactos hasta cuando ya se inicia la movilización hacia el hospital. Hacia Parkland, la nitidez y el detalle de cada foto creo que son Solo se pueden sentir estando en el sitio y ver el arma, estar en el edificio, afectan. Adicional te afecta más que acabas de subir de la calle donde todo sucedió y debido a que casi todo está igual a la fecha, ver las fotos y que todo está idéntico, empiezas a tener esa sensación o sientes esa energía que logra afectarte. Más que llegas a la esquina desde donde disparó Oswald es la foto de la miniatura de este video, puedes darte cuenta de lo que veía su perspectiva y uno no deja de pensar que lo motivó. Les recomiendo mucho la película JFK de Oliver Stone, donde muestra que Oswald era un tirador mediocre. ven las fotos de Jackie cuando se manda hacia atrás del carro y uno no deja de pensar de la conspiración, ya que JFK era un progresista que era algo bastante peligroso en esa época. Bueno, la visita se termina como en todo aquí en Estados Unidos con tienda de recuerdos. Arriba no se puede filmar, pero pues eh, las fotos eh, les puse la historia. Y bueno, acá terminamos el recorrido. Por bien, ahí si quieren hacer un recorrido virtual, bueno, ya terminamos. Terminamos el recorrido. Como siempre, aquí terminan con tienda de souvenirs y de regalos. Ahí no sé si alcanzó a ver cuando grabé adentro. Adentro no se puede tomar video, solamente se puede tomar foto. Por eso les tomé varias fotos. Eh, ya para terminar, les digo eh, que si sí se siente como un poquito de como escalofrío cuando uno termina de hacer el recorrido de ver cómo atraparon a Oswald de ver el rifle de estar en la esquina donde le dispararon a Kennedy y bueno, se siempre hay como esa energía y se siente y bueno parceros, espero que les haya gustado este video este recorrido acá por el por el Deadly Plaza en Dallas eh, ya saben que el costo es 18 dólares para entrar al museo pero pues ir allá afuera a las plazas donde están los disparos y las EF pues no cuesta nada me costó 3 dólares llegar desde el aeropuerto hasta acá. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video. No lo olviden, suscríbanse, no sean malitos. Eh, me gusta y comenten algo. Chao, bros, gracias por ver los videos. Shh, sh, sh.